En verdad, le digo, dime, tú eres fanática mía, porque en verdad a ti me gustan los cantantes. Nosotros estamos aquí, compadre, metiendo mano de ir ángel, no me digas que no. La roba improvisando, ahora se desacató y te conoció y me pusiste a que te llame el drop. Pam, por toda la autopista. Se este rap completamente y no es un mito. Se rap completamente y esto aquí se explica. Se jugó Dominica en el chamo de Pinto yo le meto pela, la gente me conoce y sabe, no dejo secuela. Cuando le meto esta mierda yo no candela. Se juntó Dominicana con el flow de Venezuela que cantó la suena. Tú saben, eso le metemos y andamos en la autopista, gafo y no andamos con freno. Tú sabes que cuando bajamos, siempre vamos allá de lleno. Te comer la luz, todo el como, pues te metemos. Sincero, la... te metemos pana desde cero. Revolvió a revivir que el cerbero. está todo el mundo? Para pa al aguacero. Y si no, mi loco, Pisando, mi hermanito lo mata, tengo letras como pila que no se gasta. Entonces, ya lo que te violo lo tu gata y que la rabia cuando tanto mi loco te de barata Con una letra que te mata, salimos a la calle, mi hermanito haga todo. y eso, mi loco sin cejaraca. Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, tu cejaraca con un feo, Andamos por la calle como un proyectil No somos en también la somos Pakistán Pero podemos caer en tu cara como un misil uh, Ya tú sabes quién soy yo Sabes quién es esto. El que le mete candela como un globo Tú sabes que le mete en esto Yo hago la voz y siempre retumbo en tu pecho Como una bala hidrochop, yo Suelta completa y este siempre llevo. el blow. Estamos que rapeando pie? esto no es tempo. Le cantamos más candela como una atracción Se prendió el tiempo que no es reggaeton Suéltame, candela, Así. Vamos a meterle más candela y siempre caigo en el beat. Tú sabes que en todo a mí me gusta siempre y así. Cuando se toca en esta pista me gusta competir. No pueden frenarme a mí, no pueden frenar conmigo. Somos este flow, el talento que el flow se exhibe. Y aunque se cae la pista, no importa. Le meto rela, soy tan lacre en esta mierda y le meto puesta capela y no me importa. Ni que caiga, no me importa. Suelta la palabra y que siempre se quede corta. ya yeah.